Hola, soy Chepke, de ALSLB. Feliz. feliz, inicio de año, feliz, vamos a empezar con un montón de cosas buenas, voy a tener dieta, voy a ir al gimnasio, me voy a dejar el café, voy a portarme bien con mi novia en un montón de cosas más. Y ustedes ya saben cómo esto pasa. Lo van a dejar de hacer la semana, se les va a olvidar. quieren el gimnasio, quieren comer vegetariano, pero no se puede por una otra ocasión. Les vengo a contar una forma que a mí me ha encantado y que a ustedes tal vez les puede servir para poder organizar su vida, tener una forma de guiar este año que viene y que vamos empezando ahorita. El tema del año. ¿El tema del año? ¿Qué es esto? Me baso en un contenido de un creador que lo voy a dejar el video aquí abajo, está en inglés, que dice tu tema o tu mapa del año. La idea que él dice, o él menciona, y me encanta que compartir contigo, porque vamos empezando el año. Yo sé que un montón de ustedes quieren aprender electrónica, quieren hacer proyectos, pero... Dicen, voy a hacer un proyecto al año, dos proyectos al año, pero es un poquito más difícil porque tienen que poner una cosa que se pueda. Me dicen, puya, y si no lo hago, y si me siento mal, propongo lo siguiente. En vez de poner algo tangible, pon una idea o un pensamiento como el del año. Digamos, el año de la salud. Cualquier cosa que hagan ustedes de salud va a valer para el tema. Y se van a sentir realmente realizados. Pero esto es muy amistoso, muy hippie. Sí. Pero cuando ustedes están haciendo acciones, ustedes pueden ir pegando en el tema y en base, y este es el, el año de la salud. Tengo que intentar hacerlo lo más saludable posible, tal vez no una acción específica, pero tal vez en vez de comer tres hamburguesas, voy a comer dos hamburguesas, es más saludable. Yo también he tomado esto por múltiples años ya y me ha gustado mucho esta idea, por lo cual quiero compartirlo contigo, Maker. Porque yo sé que ustedes quieren hacer cosas y quieren mejorar cada año. El año pasado mi tema, o el que escogí, fue optimización. El año entero busqué o intenté optimizar, crear contenido, grabar. Crear código, compartir cosas, programar y también editar videos. Hice un montón de cosas que intentaba optimizar mi tiempo para hacer las cosas más fáciles para que fuera más divertido para mí poder crearme. Este año tengo un tema que también ya escogí y se los quiero compartir con ustedes. Pero antes que me vayan a copiar mi tema, por favor pongan en los comentarios cuál es el tema que te gustaría o cuál es tu, guío, tu guión o tu compás para este año me encantaría ver sus ideas. y si pueden escribir una idea por qué han escogido ese tema, me encantaría también. Pero si no tienen un tema, tal vez quieran copiar el mío. Yo este año quiero lanzar, es el tema este año, qué vamos a hacer o cómo voy a lanzar, aún no lo sé muy bien, es lo importante de un tema, una guía de qué vamos a hacer, porque como en el futuro no sabemos si vamos a pasar algo, otra pandemia, me va a tocar vender tacos en la, en la esquina, pero mi objetivo para este año va a ser lanzar. Tengo un par de cosas que quiero lanzar. Uno es el curso. Ya han oído un montón de él y yo sé. Ahí viene el curso que voy a lanzar de MQTT. También quiero lanzar mi primer producto digital. ni que yo voy a poder compartir algo. Tal vez no lo cobro, tal vez sí. Que se refiere a mi aplicación del gato? Que hago todas las cosas de macro sonidos y todas las cosas geniales que manejo. También quiero lanzar un podcast. Quiero lanzar otra vez otro canal. Quiero lanzar un montón de cosas y este es mi guía. Este Arte, lo he pegado justo allá al fondo, pero cuando solo que entro, lo tomé muy en cuenta. Esto es mi forma de compartir con ustedes este tipo de año. Espero que entiendan muy bien. esperamos cómo podemos compartir un montón de cosas y podemos seguir creciendo. Ponme tu tema abajo, me encantaría ver cuál tenés. Y si te cuesta pensarlo, tranquilo, puedes meditar. Es un buen momento para tomar esta decisión y usarlo como un compás para tu extraño. Este Mira el video, está en la descripción en inglés o traducirlo también en español y nos vemos en un próximo video. Recuerda entrar al disco y compartir con un montón de cosas con la comunidad. Y una cosa extra, me salió algo de spam pero creo que también sería genial decirlo contigo. Como este año el tema es lanzar, también pienso, aún no he hecho el video de lanzamiento de esto, pero ya el botón ya está. Lanzar membresías o miembros de YouTube. YouTube te permite que la comunidad tuya te pueda ayudar de una manera más significativa que es con una ayuda monetaria. Para poder yo, pues, pagar a mi editor, poder pagar a, mi, a mis compañeros y poder comprar más circuitos, más cosas geniales. Muy pronto quiero hacer un video explicando cuál es mi plan con esta membresía o esta forma de apoyo y qué les voy a dar a cambio. Les diría que fueran el primero que van a hacer, pero ya, ya lo hizo. Gracias Ramos por unirte. Te agradezco mucho el apoyo. Por ti hemos llegado mucho, muy lejos. Y si ustedes quieren apoyar, tengan ese botón de unirse. Vean si pueden monetariamente apoyarme. Y si nada más que así, estoy cerrado de... ¡Ay, Nos vemos en el próximo video. ¡Próximo tutorial! ¡Adiós! el botón de suscribirse!